si en realidad lo establecieron como parte del recurso de apelación. ¿Cuándo estarán ustedes entonces depositando su respectivo recurso de apelación y qué contendrá en resumen este recurso? De apelación? El recurso de apelación será depositado en el día de mañana. Son básicamente tres puntos. Un primer punto respecto a la calificación jurídica, eh, porque entendemos que no hay actos de tortura y barbarie. Un segundo punto que es el que siempre hemos usado en el tribunal, la, poca, la falta de una formulación precisa de cargo. Y un tercer punto que es en cuanto a la pena. Básicamente ese es nuestro recurso. Enrique Rodríguez, eh, se estaba en discusión que de ir a un recurso de operación eh, estaría eh, reduciendo la pena de Martin Martínez de 5. Deben ser reducidas las dos penas, porque es que no hay el golpe de Tortulio Barbari ahí. No se comprobó los actos de Tortulio Barbari, como no se comprobó ningún otro hecho, pero bueno.